llega la fórmula más avanzada. Nuevo Ultraactivador Adrenalin. Más potencia, más fuerza, más energía. Adrenalin Ultraactivador. Un potente desarrollo vegetativo con el máximo desarrollo radicular que ultraactiva tus cultivos. Adrenalin Ultraactivador. Una formulación ultraconcentrada de aplicación foliar con más de 200 potentes compuestos químicos capaces de activar el metabolismo primario y secundario de las plantas, logrando el máximo resultado con un ultra bajo volumen. Adrenalín Ultraactivador Sistémico Uso más eficiente de los nutrientes Mejor tolerancia al estrés abiótico Mejor calidad de cosecha Adrenalín Ultraactivador Adelanta y uniformiza la cosecha. Incrementa el rendimiento. Mejora el tamaño de los frutos. Adrenalín Ultraactivador. Ultraactiva el corazón de tus cultivos. Adrenalín, el ultraactivador de Ascensa.